Bienvenidos y bienvenidas, es un enorme placer encontrarnos aquí en este coloquio internacional. 200 años del encuentro de Guayaquil, eh, un encuentro, ese abrazo entre dos libertadores en un momento clave para la región, pero que evidentemente, más allá de evocar la fecha, nos permite para poder reflexionar sobre lo que sucede en la actualidad y cuál es el impacto de ese momento histórico, de ese encuentro, de ese abrazo, en la realidad actual para pensar y para repensarnos y por eso nos encontramos en el panel número 3. Ya han podido presenciar eh, dos paneles eh, donde participaron académicas y académicos de diferentes partes de nuestra América y hoy eh, con el título El proyecto de Guayaquil frente a los desafíos de la integración del siglo XXI latinoamericana y caribeña en este evento organizado por la CELAC también por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, así que agradeciendo enormemente por la posibilidad de armar estos encuentros que nos permiten debatir, como decíamos, pensar en cierta medida cuál es la vigencia de lo debatido en ese encuentro, que más allá de cierto anonimato que tuvo en su momento, eh, obviamente eh, el pensar en qué lugar eh, con esas ideas que había, posiblemente algunos más en la lógica de mantener eh, la autonomía de estos estados, de la construcción de estos estados, posiblemente enarbolado en la lógica de San Martín, pero que por el otro lado evidentemente eh, Bolívar planteaba o en todo caso habría planteado la lógica de la unidad latinoamericana. Entendiendo al día de hoy, y luego se lo, vamos a se lo vamos a pedir como reflexión a los panelistas que tenemos en la jornada del día de hoy, que ambas cosas pueden igualmente funcionar en conjunto eh, y no ser dos lógicas dicotómicas al momento de pensarnos en nuestra América, pero evidentemente la integración y la autodeterminación son cuestiones a seguir pensando, tanto en términos políticos como económicos, y siguen siendo eh, desde cuestiones muy coyunturales eh, a cuestiones más de largo plazo y en profundidad que nos permiten pensar a cada uno de los territorios, en su momento países, en la actualidad de nuestra América. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se posicionan los países frente a las lógicas de integración? ¿Qué diferencias hay? entre algunas cuestiones de integración que hubo allá eh, hacia principios del 2000 con las lógicas de esos gobiernos progresistas en la región, con lo que al día de hoy es una nueva ola de progresismos en algunos países de la región, posiblemente son algunas de las dudas, las consultas y las cuestiones que nos permitirán reflexionar en lo que será esta hora de encuentros en este panel número 3 del proyecto de Guayaquil frente a los desafíos de la integración en el siglo XXI latinoamericano y caribeño. Y para eso nos van a ayudar a reflexionar eh, la doctora Mónica Bruckman de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil y el doctor Nicolás Lynch de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, a los cuales le doy la bienvenida y les agradezco enormemente por estar aquí en el panel número 3. Gracias. Muchas gracias. Si les parece, y en base a lo que fuimos siguiendo a lo largo de cada uno de estos paneles, ese en base, y luego de esta brevísima presentación que solo intente poner en contexto de algunas cuestiones, que posiblemente los que vienen siguiendo ya los dos paneles anteriores fueron viendo algunas cuestiones más relacionadas con lo histórico, eh, pero siempre situándolo y haciendo ese viaje en el tiempo entre lo sucedido hace 200 años y lo que sucede al día de hoy. Pero hoy sí centrándolo fuertemente ahí. Así que eh, le voy a dar la palabra a la doctora Mónica Bruckman para comenzar con eh, este panel número 3, en el tiempo de unos 15, 18 minutos, eh, para que luego pueda hablar el doctor Nicolás Lynch. Y si queda tiempo hacia el final, sería maravilloso poder tener un cruce que nos permita enarbolar algunas cuestiones más, sea con preguntas o con algo que haya quedado pendiente luego de haber escuchado al otro. Así que, eh, Mónica, te, te escuchamos en los primeros minutos de, de reflexión sobre el tema. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación a participar de ese tercer panel. Eh, y es una gran alegría compartirlo con Nicolás, eh, y bueno, felicitar a Claxo por hacer esta reflexión, porque mira qué importante que es crear espacios de recuperación de una doctrina de la integración regional que tenemos como un legado histórico importantísimo para pensar lo que ocurrió durante los primeros 15 años del siglo XXI, como bien lo dijiste, pero también para pensar el futuro de la integración y de la unidad latinoamericana en un mundo de cambios tan profundos como el que estamos viviendo en este exacto momento. Y lo primero que me gustaría decir, un poco para eh, situar lo que nos inspira en este momento que es la famosa reunión, la entrevista de Guayaquil entre José San Martín y Bolívar eh, el 26 de julio de 1822, 200 años, eh, bueno, sabemos, y ya lo han discutido los días anteriores, que hay una serie de interpretaciones sobre el contenido de esta conversación, si habrían dos proyectos políticos distintos, eh, si habrían estrategias distintas. Lo que sí es cierto es que, al margen de lo que hayan podido conversar ambos, hubo un punto de inflexión en la estrategia militar y en la estrategia política del proceso de independencia y de la guerra contra eh, el ejército español para conseguir la independencia de las repúblicas de las Américas. Y yo creo que esto es un punto importante porque si uno lee las cartas de Bolívar, el intercambio que hubo, inclusive anterior a 1922, por ejemplo, recuerdo la carta de Jamaica, donde Bolívar hace un llamado en primer lugar a la unidad de todos los ejércitos, a una unidad militar, para poder derrotar el ejército eh, realista español. Entonces es interesante pensar que esta idea de unidad surge como la necesidad de una integración militar con el objetivo de vencer al principal y enemigo común que era España. Y Bolívar tenía muy claro, y lo dice en la Carta de Jamaica, que hasta que no se derrote el ejército realista en el último canto, en el último lugar del continente americano, ningún país ya eh, con independencia declarada tendría garantizada su, su independencia. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque surge esta idea de integración de los ejércitos para luchar contra un enemigo imperial común, un enemigo colonizador común. Y, y cuando uno piensa esto en la larguísima duración, eh, recuerdo la experiencia, por ejemplo, del Consejo Suramericano de Defensa, ¿eh? que eh, a partir del 2008 cuando se crea una Sur, pero luego cuando se crea el Consejo y sobre todo en los debates del 2012 y 2013, eh, produce una ruptura de paradigma en el sentido de retomar esta idea eh, de la Carta de Jamaica de Bolívar de 1815, cuando... Eh, el Consejo Suramericano de Defensa plantea que eh, la necesidad de eh, profundizar la colaboración y la integración de los países de América del Sur, inclusive tenían que ver con compartir informaciones confidenciales en el ámbito militar. Entonces con esto estabas eh, rompiendo el paradigma del vecino como una potencial amenaza, como un potencial enemigo, para convertir a tu vecino en un aliado estratégico y un colaborador. Y recuerdo mucho la reunión de otro consejo que era el COSIPLAN, el Consejo de Infraestructura eh, y Planificación también de UNASUR, que presentó un megaproyecto que era uno de los, de los 400 proyectos de la gran cartera de proyectos de la integración de la infraestructura multimodal que tenía UNASUR en aquel momento, de integrar la red viaria ferroviaria argentina con la chilena. Y el, y el informe que nos hicieron era un informe terrible, porque significaba o reconstruir la red argentina o reconstruir totalmente la red chilena porque habían sido construidas con tecnologías diferentes de propósito para que impedir que los trenes circularan entre un país y otro. Y esto justamente con la idea de la defensa del territorio nacional y de ver al, al vecino como un potencial, una potencial amenaza o enemigo. Entonces yo creo que esta ruptura de paradigma del 2012-2013 con el Consejo Suramericano de Defensa nos lleva a un análisis de larguísima duración, de larga duración, como diría el historiador fernán Brodel, de ver el proyecto de unidad latinoamericana como un proyecto histórico como un proyecto histórico que todavía está vigente y que no nace en el siglo XX ni se profundiza a comienzos del siglo XXI, sino que es un anhelo ya de quienes llevaron adelante las guerras de independencia y quienes llevaron adelante las estrategias militares y políticas también. ¿No? Entonces, eh, yo creo que aquí tenemos la recuperación de un ideario, el de Bolívar, el de Hostos, el de Pablo Martí, todos aquellos que pensaron eh, la necesidad de unir los países eh, latinoamericanos. Y en eso fueron muy claros, no era la América toda, no es el proyecto panamericanista que surge con la a partir de la doctrina Monroe con la primera y segunda reunión panamericana de fines del siglo XIX, no. Era una América que eh, se reconoce como una cultura común, como una lengua común, con compartir una religión común, en fin. Es lo que dice Bolívar por lo menos en la Carta de, de Jamaica y piensan inclusive estratégicamente los territorios eh, como eh, la posibilidad de, desde el Istmo de Panamá, unir hacia lo que sería una gran confederación de naciones eh, en América del Sur, en América Central e incluyendo México. Entonces, yo creo que eh, esto es la, la, la primera, el primer aspecto que me gustaría colocar en este, en este debate es que eh, la integración y la unidad eh, latinoamericana es un proyecto histórico inconcluso pero en, el, en, en relación al cual hemos ido avanzando. Si hacemos una, un análisis de estos 200 años desde la guerra, las guerras de la independencia hasta el momento actual, un poco más de 200 años, vemos que han habido momentos de ascenso de este proceso integracionista y de colaboración, momentos de descenso. Eh, el, el, el penúltimo puede haber sido, por ejemplo, la acumulación de las fuerzas populares de los años 60, 70, que fueron abruptamente frenadas con las dictaduras militares, que quebraron todo el proceso de eh, unificación, visión de soberanía, visión frente a la hegemonía eh, de los Estados Unidos que se instala en la post Segunda Guerra Mundial. Y el último momento, como tú bien lo has señalado, eh, en, a, la, los primer, durante los primeros 15 años del siglo XXI, donde no solamente se profundizan los espacios de integración que ya existían. El Mercosur, por ejemplo, eh, avanza mucho más allá de ser un acuerdo de eh, negociación arancelaria entre los países del cono sur del continente para iniciar proyectos de colaboración en lo social, en lo científico, tecnológico, educacional, eh, etcétera. Eh, se crea, el, el ALBA adquiere una, una, un dinamismo económico muy interesante. Mira, eh, cuando Cepal hizo un balance de, eh, digamos, el, el éxito de los diferentes proyectos de integración, colocan el ALBA como el proyecto que mayores logros había conseguido en términos económicos, midiendo, por ejemplo, el comercio intrarregional con mayor eh, valor agregado, mucho mayor que los otros eh, espacios de integración. Y el siglo XXI nos trae la UNASUR, que surge como idea en el 2007 y que se ratifica en el 2008, eh, y que inicia con tres consejos, primero como un espacio de coordinación política, inclusive con un papel importante para disuadir golpes de Estado en algunos países de la región. Eh, el último intento, eh, lamentablemente fracasado, fue el de Paraguay en el 2012, 2011-2012. Eh, pero, pero surge como un, un, un espacio de, de, de coordinación política, pero rápidamente va adquiriendo una densidad institucional muy interesante. Eh, con lo que llegaron a ser 12 consejos ministeriales que ocuparon más... Eh, que, Acompañaban más o menos la división ministerial eh, de los países: eh, economía, finanzas, infraestructura, cultura, educación, ciencia y tecnología, etcétera, y que eran los espacios donde se pensaba y se imaginaba la política pública suramericana, regional. Entonces, eh, yo creo, y, y bueno, luego se crea CELAC, que eso fue un logro y una conquista histórica colosal, porque por primera vez. En, la, en toda la historia republicana de nuestros países, teníamos un espacio de coordinación e integración latinoamericano y caribeño sin la participación de Estados Unidos y de Canadá. Entonces esto produjo una ruptura con la visión panamericanista y de la OEA muy importante, que levanta dos cuestiones eh, fundamentales, creo yo. En primer lugar, la idea de soberanía, no es posible pensar desarrollo económico, eh, eh, autodeterminación política, etcétera, sin un concepto clave de soberanía en relación a, eh, digamos, intereses eh, extracontinentales o fuera de la región latinoamericana, eh, por un lado eso, y eh, por otro lado una visión estratégica. Creo que esto tal vez sea lo, lo más importante, porque tanto UNASUR como CELAC, y junto con UNASUR y CELAC, todos los demás espacios de integración regional que se densifican y se dinamizan, eh, recolocan la cuestión de la soberanía como punto fundamental para pensar la democracia. Al final, ¿de qué democracia estamos hablando si no tenemos eh, no solamente una concepción, sino la posibilidad de actuar soberanamente y de autogobierno y de autodeterminación en el ámbito económico, político, cultural, etcétera etc. Etcétera. No, no es posible pensar la democracia sin soberanía. Y no es posible pensar el desarrollo de cada uno de nuestros países de manera aislada. Porque fíjate, y este sería el tercer elemento que me gustaría plantear, si me paso el tiempo, cuando me falten dos minutos, por favor, eh, Gustavo, avísame. Eh, Está perfecto, sí, sí. Bueno, eh, eh, un, un aspecto que me, que me gustaría eh, mencionar es que eh, nosotros estamos pasando por transformaciones muy grandes, y ahí tenemos un gran debate en la academia si se trata de una crisis de Estados Unidos y de los países del norte global, del cual podrán recuperarse un ciclo de crisis con una posible recuperación, o si se trata de un declinio más profundo y con la emergencia de China y junto con China, todo Asia, eh, de lo que otro grupo de eh, analistas, investigadores, consideramos que es más bien una transición hegemónica. Estamos pasando de un orden mundial donde eh, Estados Unidos y Europa y sus aliados europeos, digamos, tenían la condición de Gemón para un otro eh, orden internacional donde Asia juega un papel central, China sobre todo, pero junto con China todo el sudeste asiático, la India, África inclusive, eh, y lo que estamos viendo son dos movimientos eh, que, que los datos están mostrando, es decir, emergen de, de, las, de, de los datos económicos, científicos, tecnológicos que uno tiene como herramientas de análisis. En primer lugar, un desplazamiento del dinamismo económico, científico, tecnológico, desde el viejo norte desarrollado, el G7, por ejemplo, hacia los países del sur emergente, africanos, asiáticos principalmente, algunos latinoamericanos, y eh, el, el, eh, el desplazamiento de este dinamismo desde occidente hacia oriente, que es otro movimiento paralelo, simultáneo, muy interesante. Entonces, con esto, eh, América Latina se coloca en un mundo donde se están reorganizando los territorios. La, el Belt and Road Initiative, la nueva ruta de la seda que China lanza en el 2013, que comienza con un año después de lanzado, en 2014, con 21 países miembros, en este momento tiene casi 140 países miembros, inclusive Argentina es uno de los últimos y es el último latinoamericano a formar parte de este memorándum de intención, del cual ya forman parte 19 países de América Latina. Eh, y esto está reorganizando el continente euroasiático, está incluyendo África y lo más interesante es que África se sienta a negociar con China los diferentes impactos de la nueva ruta de la seda y la forma en que África entrará a colaborar con la nueva ruta de la seda, recuperando su visión panafricana. No se sienta de país a país. En el 2007, la primera reunión que África tiene con China para discutir estos asuntos lo hace con vocación panafricana. Eh, eh, Europa con toda la crisis del Brexit continúa siendo un espacio de integración fundamental y luego tenemos el ASEAN que se ha fortalecido, eh, la, la unidad económica euroasiática para un poco eh, defender los intereses de Rusia y algunos países aliados en este contexto, es decir, lo interesante es ver que el mundo se está regionalizando, como un instrumento principal para poder eh, en este juego de poder mundial dejar de manifiesto los intereses de grupo de países y de países eh, importantes, eh, potencias emergentes importantes, es decir, eh, eh, intereses específicos o continentales, como el caso africano, eh, que se fortalecen con estos proyectos de integración. Y lo que América Latina ha hecho desde 2015, que yo considero que hay una inflexión del, del progres, de la onda progresista hacia una onda neoconservadora con la elección de Macri en Argentina, eh, lo que hemos hecho es destruir de manera acelerada e impresionante los espacios de integración creados eh, a inicios del siglo XXI y debilitar los espacios de integración ya existentes. Eh, un poco yendo contra la historia de el mundo en esta coyuntura eh, del siglo XXI. Entonces, yo creo que eh, los desafíos de América Latina eh, de situarse en este mundo de profundas transformaciones, en el cual no solamente todavía seguimos siendo países exportadores de materia prima con bajo o ningún valor agregado, sino que hemos fortalecido nuestra posición primaria exportadora Hemos desindustrializado Brasil, un país como Brasil, que es eh, eh, tal vez el principal parque industrial de América Latina, junto con México, los dos principales países que tienen los mayores parques industriales, eh, tuvo un proceso de desindustrialización súper acelerado, desde el gobierno Temer hasta el gobierno actual, de destrucción de la universidad pública como centro de producción de ciencia, tecnología, innovación, y hemos regresado a ser exportadores ya no de acero, sino de aluminio y fierro para producir el acero fuera, eh, ya no de eh, alimentos, sino del propio grano de soya, eh, de, de proteína animal, eh, etcétera. Inclusive el pro, los propios derivados de petróleo que se consumen internamente y que se producían internamente ahora son básicamente importados. Entonces, el desafío de pensar el desarrollo, cualquiera que sea la excepción de desarrollo que tengamos, y aquí hay todo un debate, ¿desarrollo para qué? ¿desarrollo para quién? Para las transnacionales que operan en el sector minería y que están haciendo lo que hacen en términos de contaminación ambiental, de expulsión de poblaciones locales de los territorios que tienen los recursos naturales que la economía mundial está demandando, etcétera, O desarrollo a partir de proyectos nacionales y regionales eh, y a partir de los intereses de los pueblos de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Eh, ¿De qué soberanía estamos hablando? Yo creo que son conceptos que están en discusión y todos ellos pasan por... Eh, la necesidad de recuperar no solamente los espacios de integración y de colaboración, sino de fortalecer los que se debilitaron a lo largo de los últimos eh, cinco o siete años. Eh, es la dinámica de la economía mundial lo que está presionando para eso, y nosotros estamos yendo contra esta dinámica, yo creo, por una visión muy obtusa de eh, los gobiernos eh, de derecha que no tienen ningún compromiso con desarrollo nacional ni con proyectos nacionales. Son aparentemente proyectos más personales y de pequeños grupos eh, dominantes y delitos. Porque inclusive las burguesías nacionales se beneficiarían con eh, un proyecto de colaboración, de integración regional, de recuperación de procesos, eh, de industrialización o por lo menos de, de aquella estrategia que UNASUR planteaba de cadenas regionales de valor, etcétera, para que América Latina deje de ser exportadora neta de materias primas y pueda agregar valor a esas materias primas para exportación al mercado mundial, pero también para el mercado externo. Entonces, todo esto es posible únicamente si es que se enfrentan estos problemas de eh, la ubicación de América Latina en este mundo en transformación a partir de una visión regional y continental. Y además, eh, si se empieza a recuperar la idea de la colaboración económica, científica, tecnológica como instrumentos fundamentales para poder elevar el peso relativo de América Latina en las transformaciones de las cuales eh, sufrirá el efecto, pero que en las actuales condiciones no tenemos ninguna posibilidad de interferir en el, en el desarrollo de este proceso. Es decir, este proceso va a continuar con nuestra participación o no. Peor sin nuestra participación porque sufriremos las consecuencias y no seremos capaces de interferir en el desarrollo de eh, la conducción de, de, la, de la economía mundial. Entonces yo creo que esos son desde mi punto de vista los grandes desafíos que enfrentamos hacia adelante y a veces nos domina una visión medio pesimista, bueno hemos destruido la UNASUR y eso de quitarle inclusive hasta el local bellísimo que la UNASUR tenía en la mitad del mundo fue un golpe simbólico al imaginario integracionista muy fuerte, un poco para quebrarte y derrotarte eh, moralmente pero yo creo que si vemos que este proceso de integración regional es un proyecto histórico de tan larga duración que se puede inclusive ir hasta la época de Caral, decíamos con Nicolás antes de iniciar la mesa que aquí hay una hegemonía peruana en esta mesa, y, y bueno, eh, eh, aprovechando esta hegemonía peruana me gustaría colocar lo último, que Caral, la civilización Caral, que es una de las tres civilizaciones más antiguas del mundo, y fue descubierta hace poco más de 20 años en la costa norte de Lima, en la región de Supe, desarrolló un, un proceso de intercambio comercial de, del algodón y de redes de pesca de algodón que se proyectó hacia los Andes, la Amazonía, hacia el sur del continente, hacia el norte del continente. Fue el gran momento de integración y el momento de formación de las lenguas madre, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, si pensamos en la integración como proyecto de larguísima duración y como visión civilizatoria, tenemos en Caral, que tuvo una duración de casi mil años, la primera gran experiencia de integración de los pueblos eh, latinoamericanos así como los chinos eh, se inspiran en la vieja ruta de la seda de 200 años antes de Cristo hasta el siglo XVII para plantear el futuro del comercio mundial con la nueva ruta de la seda, nosotros tuvimos la ruta del algodón. Entonces, esta visión de larga duración creo que nos empodera para pensar que realmente la integración y la unidad latinoamericana es un proyecto inconcluso, que cada vez que regresa, cada vez que hay una nueva onda integracionista, regresa con más densidad y se profundiza mucho más que el momento anterior. Mónica, muchísimas gracias por tu participación y por ayudarnos también a reflexionar porque a veces cuando las piezas están eh, no, no se arman en un hilo que permite entender una línea argumental a lo largo de la historia, me quedaba con estos fragmentos que fuiste contando pero que le dan muchísimo poder a entender que estos procesos son mucho más largos, inclusive a veces de los poderes de, de reflexión que uno puede tener en el marco que, de tiempo que uno vive, que, que proyecta, y por otro lado esta lógica de este mapa geopolítico tan complejo que se está viviendo en la actualidad, bueno, saber que el mundo se está regionalizando también es una definición muy importante. Estamos en el panel número 3, el proyecto de Guayaquil frente a los desafíos de la integración en el siglo XXI, latinoamericano y caribeño y ahora le vamos a dar la palabra al, al otro panelista de, de lujo que tenemos aquí y que nos dará chance de poder seguir reflexionando, el doctor Nicolás Lynch de la Universidad Nacional de San Marcos. Eh, Nicolás, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a Claxo, un gusto estar con Mónica el día de hoy, contigo, tío Gustavo eh, y poder eh, hacer esta reflexión. Eh, digamos, tomando la nota de, de Croce, eh, partiendo con la frase de que toda historia es contemporánea. O sea, esta historia eh, del de 26 de julio de 1822 es también contemporánea hoy en América Latina. Tiene que ver con nuestras urgencias. ¿no? Y bueno, convocado a esta mesa redonda, yo eh, me puse a, a preguntarle a los historiadores de mi facultad eh, yo estoy en la Facultad de Ciencias Sociales, en San Marcos, donde hay un departamento de sociología, tenemos ahí vecino al departamento de historia, ¿no? Este, eh, que me ilustraran un poco más sobre la, la certeza de las fuentes para empezar, o sea, qué cosa pasó o no pasó, o no sabemos lo que pasó ese 26 de julio de 1822. Entonces, me refirieron como a seis o siete textos y, y un poco vistos a partir de la situación del Perú, de la situación del Perú en ese momento y después quisiera ver, eh, quisiera regresar a la situación del Perú hoy frente a la integración, porque creo que es un poco distinta por la persistencia de un sentido común muy conservador de derecha y de ultraderecha en el país frente al tema de la integración latinoamericana Primero, eh, hay, hay dos, dos fuentes, ¿no? Esta, esta carta de un secretario de Bolívar, oficial, general, tengo entendido, un señor eh, José Gabriel Pérez, donde él relataría lo que pasó en la reunión, eh, aunque algunos historiadores dicen que no es cierta, pero es, en todo caso, la fuente que se dice que parece más cierta. Y otro, un cuento de Borges, el informe Brody, que se llama Guayaquil, ¿no? Este, por supuesto muy ameno con la prosa de Borges, eh, donde él de manera puntual este, señala que eh, lo que más destaca es la voluntad política de Bolívar. ¿no? Eh, yo quisiera recuperar eso, aunque siempre es, decir, es difícil decirlo en un auditorio latinoamericano. Yo les, les digo una anécdota, ¿no? este, cuando estaba en, en la Embajada del Perú en Buenos Aires, la embajada peruana tenía una relación muy estrecha con un instituto sanmartiniano, ¿no? que incluso localmente quedaba cerca de la embajada y eh, que siempre ayudaba a la embajada a la celebración de la independencia. ¿no? Entonces me fueron a ver cuando se sacó el 28 de julio, que es la celebración de la independencia, el día de la independencia peruana, y me dijeron uno de estos señores, eh, un señor bastante mayor, me dijo, bueno, embajador, ¿y usted es eh, sanmartiniano o bolivariano? Y entonces yo le dije, puesto en ese dilema, yo soy tu pacamarista, ¿no? Porque si no, de todas formas me cortan la cabeza. ¿No? Y bueno, pero esto tiene, no es solo anécdota, sino tiene que ver también con la realidad del Perú. O sea, que San Martín decide ir a Guayaquil. Porque San Martín decide ir a Guayaquil a conversar con Bolívar, ¿no es cierto? Y por lo menos tomando la carta de, de Pérez, de José Gabriel Pérez, hay algunos temas, ¿no? El primer tema es el tema de, de Guayaquil, y esta larga disputa que después se desencadena en el periodo de Ecuador, etc. Hay una disputa territorial, en ese momento entre la Gran Colombia y, y, y lo, que era, lo que había sido el virreinato del Perú, que se constituía como Perú, y que bueno, San Martín quería... La, la Guayaquil para el Perú eh, o Bolívar para, para Gran Colombia, finalmente se decide como Gran Colombia, pero felizmente se constituye luego la República del Ecuador ¿no? ese es lo primero, lo segundo eh, tiene que ver con este, este tema de, de régimen político ¿no? eh, que dice mucho de lo que había en el Perú y de lo que hay en el Perú, ¿no? eh, San Martín le dice a Bolívar, mire yo promuevo una monarquía eh, traer un príncipe europeo para que gobierne en el Perú, porque no veo a los peruanos capaces de gobernarse a sí mismos, ¿no? Esto no solo dicen que lo dice en esta reunión, lo dijo varias veces el Lima ¿no? Y lo repitió mucho su secretario Bernardo Monteagudo, ¿no? Lo cual le, le, le supuso una, una pelea muy fuerte con los liberales peruanos y al final ser motivo de una conspiración en la que termina asesinado un par, uno o dos años después, ¿no? Este, Pero ¿a qué me refiero? Me refiero a que, eh, digamos, hay una decepción de San Martín que él expresa por escrito y verbalmente a distintas personas frente a lo que encuentra en el Perú. Él está casi un año esperando que los peruanos se levanten contra la dominación española. Los criollos me refiero, ¿no? Y los criollos peruanos la verdad es que se sentían más cerca de los españoles que de San Martín o de alguien que quisiera traer independencia en ese momento. A tal punto, y esto es una verdad aplastante, que los dos primeros presidentes del Perú se pasan al bando de los españoles, ¿no? José de la Riva Agüero y el marqués de Torretagle se pasan ambos al bando de los españoles, ¿no? Lo cual le pone a Bolívar en, a, a puertas de fusilar a uno de ellos, ¿no? Al final, al final no lo hizo, pero sí fusiló a su segundo. Este, entonces, ¿a qué voy? Que había en el Perú, eh, después de la derrota de Tupac Amaru, creo yo, el gran levantamiento anticolonial, que no se inicia como anticolonial, pero que se convierte en un gran levantamiento anticolonial de quechos y aimaras ¿no? La derrota del, del movimiento es de terribles consecuencias, ¿no? De terribles consecuencias, y esto hace que las, las eh, insurrecciones criollas siguientes, que son en realidad menores, no logren cuestionar la, la presencia española y que finalmente no hay un ánimo, ¿no? de ayuda de San Martín. San Martín creo que se derrota decepcionado, eh, digamos, se siente derrotado al final y va a Guayaquil a pedirle ayuda a Bolívar, eh, militar básicamente, ¿no? Eh, porque en el Perú estaba la guarnición española más grande y yo creo que Bolívar, no se sabe qué exactamente le dijo, pero el caso es que esa ayuda no procedió y San Martín regresa a Lima, presenta su renuncia y esa noche se va a la Argentina, esa misma noche, es una cosa bien triste, ¿no? Por supuesto que demuestra una enorme honestidad y un enorme desprendimiento. No acepta incluso los ofrecimientos de ponerse a la cabeza del país, que le hace el primer congreso peruano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ¿qué nos dice esto del Perú? ¿No? Y es una cosa que no hemos solucionado hasta ahora. Que se procede, sí, finalmente con la venida de Bolívar y, y, y con la decisión, como diría Borges, la voluntad política y militar de Bolívar, de derrotar a los españoles, los empieza a perseguir por los Andes, los derrota en Junín primero y finalmente en Ayacucho. ¿no? Eh, la existencia de una herencia colonial que no se soluciona con esa primera independencia. Bueno, hay muchas cosas que en toda América Latina no se solucionan con esa primera independencia, pero hay un problema de identidad básica del país que en otros lugares sí da pasos adelante y que en el Perú se queda congelada. Estancada. ¿no? Heracle Bonilla con Karen Spoling, una historiadora norteamericana, eh, eh, hace, hace 50 años, en el año 70, publicaron un célebre artículo sobre el tema, ¿no? eh, señalando que, que la fragilidad de esa primera independencia eh, dejaba pues, eh, en la agenda estos problemas de herencia colonial que nos llevaban a las dificultades que el Perú había enfrentado. En ese momento se, se, se cumplían 150 años de la independencia, hoy se cumplen 200 o el año pasado se cumplieron 200. Este, pero los problemas de esta herencia colonial persisten. En estos momentos eh, yo desarrollo en San Marcos mi investigación, digamos, como parte de mi carga académica, es, se llama el Bicentenario Fallido. El año pasado fue el Bicentenario de la Independencia y... En el Perú casi ni que se acordaron del Bicentenario de la Independencia. ¿no? Hace unos días estaba con el encargado del Ministerio de Cultura, del Bicentenario de la Independencia, que tiene una persona eh, muy, muy inteligente, muy interesante, muy comprometida con el tema. Y me decía, así, pues, digamos, eh, tanto eh, los problemas que ha tenido el país eh, de crisis en los últimos años, la pandemia, pero también una falta de voluntad política que tiene mucho que ver con con este retiro de San Martín en, en 1822, que tiene mucho que ver con lo que San Martín se encuentra en, en el Perú, con esta falta de voluntad de los criollos, tanto de la aristocracia criolla como, como de los propios liberales criollos para llevar adelante el proceso. ¿No? E incluso eh, eh, la decepción de los más radicales de estos liberales frente a la propuesta monárquica de San Martín, que... Se, se tiene como conclusión el, el luctuoso final de Montiagudo. este Entonces, en, en esa historia hay mucho Perú actual, hay mucho de lo que pasa hoy en el Perú, ¿no? Que, eh, a diferencia de América Latina, ¿no? Eh, en los años de Unasur, si uno decía Unasur, ¿no? Era eh, poco menos que un antipatriota en el Perú, ¿no? digamos, el, el poquísimo, el, la, la poquísima simpatía que tuvo UNASUR en el Perú, llevó a que Alán García hiciera un intento eh, con su ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Unde un intento de, eh, entre comillas, eh, integración paralelo. La Alianza del Pacífico, que un amigo Humberto Campoónico decía que era una, era una falsa organización de integración porque la mayor parte de su comercio era con, este, con eh, Estados Unidos, Europa Occidental y China, ¿no? O sea, casi no tenían intercambio entre ellos, era simplemente un proyecto político para hacerle daño a UNASUR, ¿no? Entonces, eh, digamos, desde el Perú, ¿no? La fragilidad de la perspectiva de la integración es muy grande, ¿no? Eh, y repito, esto nos hace mirarnos, para empezar a los peruanos, mirarnos al espejo, ¿no? O como René Zabaleta, el gran sociólogo boliviano, me, me comentaba alguna vez, eh, el día que nos miremos al espejo y que nos reconozcamos empezamos a construir nación. Bueno, esto me lo decía en, en Flaxo a principios de los 80, ¿no? René murió algún tiempo después. Eh, eh, pero ¿a qué se refería? No? A esa falta de identidad de sociedad con el Estado. Bolivia ha avanzado mucho en los últimos 20 años en, en saldar ese problema. Nosotros no en el Perú. Entonces, discúlpeme en empezar por ahí, ¿no? Eh, pero yo lo, lo siento de manera lacerante, ¿no? Eh, y lo, lo sentí, como les digo, eh, en esa estancia, desafortunadamente, corta en Buenos Aires también, ¿no? Eh, de ahí la definición de tupamarista, Tupacamarista no es este ingenua, ni es, eh, digamos, una cosa... Banal, no, al contrario. Yo creo que es muy importante re recuperar el proyecto tupacamarista, ¿no? Ahora bien, en esta, en esta conversación, sí hay el, el, la mención de, de Bolívar de la Federación de los Estados Americanos, por lo menos de acuerdo a la carta de su secretario, ¿no? Que Bolívar, además promueve y, y realiza un primer paso en el Congreso Anfictionico de, de Panamá. Me parece que es 1826, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, eh, está la carta de Jamaica, está esta mención, por lo menos que hace el secretario de la Federación de Estados Americanos, está el Congreso Anfictionico de, de Panamá. O sea, hay pasos adelante en, en Bolívar, ¿no? Eh, indudables, creo yo. Eh, pero pensando en, en qué recoger para el presente, eh, yo creo que lo que nos ha faltado, y el otro día lo conversaba con Daniel Filmos, justamente que estuvo de paso por Lima, este, eh, se habla de proyecto, de proyecto. Yo no sé si tuvimos proyecto o otra palabra que es, me parece mejor, que tuvimos, o ten, tuvimos y tenemos un anhelo. Yo creo que tenemos un anhelo de integración. No logramos plasmar un proyecto, o sea... Eh, Unasur, yo recuerdo haber estado en, en la reunión del 2012, incluso en la reunión de presidentes del 2012, ¿no? El giro al, a la derecha de Ollantumala todavía no había terminado, me hizo entrar a la reunión de presidentes con él, ¿no? Y en esas varias horas que estuvieron discutiendo sobre Paraguay, que fue una lección de política latinoamericana, ¿no? Este, y yo lo que podía ver era que, que había bastante discurso, ¿no? Pero UNASUR no tenía una estructura, digamos, que le diera un asentamiento en la región, como, por supuesto, por otras razones y, y para mala mayor parte de las veces, tiene la OEA, ¿no? Eh, una estructura, un, un asentamiento, claro, esto se le da esto se a la voluntad del imperio y su dinero que está atrás, etcétera, Pero yo siento, eh, digamos que ha sido más anhelo y discurso hasta ahora ¿no? eh, y, y lo digo desde de, digamos desde un país que en el que quizás tengamos muy poco derecho a decirlo porque el perú yo creo que ha hecho muy poco por la integración latinoamericana no este seguramente algún diplomático peruano me refutará pero yo creo que eso es eso es lo que hay en la práctica eh, recuerdo haber asistido también cuando estuve en esa función en buenos aires al, al, al proyecto del banco del sur ¿no? que yo creo que es central. Eh, si resurge el CELAC, tiene que resurgir el Banco del Sur, no porque ya en la primera ola de, de este giro progresista entre el 98 y el 2016, eh, eh, digamos, todos coincidimos en que se continuó con este modelo eh, de extracción de materias primas, que gozó de los altos precios de, de las mismas en un determinado periodo, eh, pero que no se cambia el modelo productivo, no se produce una integración financiera para poder tener, eh, eh, digamos, no solo el dinero, sino los circuitos financieros para cambiar el modelo, y esto no le da, no le da base a, a la necesaria fuerza política que deben tener estos gobiernos para la integración. O sea, necesitamos este Banco del Sur, necesitamos el acto con estructura y necesitamos una voluntad de cambiar el modelo productivo ¿no? y, por supuesto, de proyectar la democracia en el proceso de integración. Estoy de acuerdo con lo que dice Mónica, que la soberanía de nuestros pueblos no solo tiene expresión nacional, sino se realiza en su expresión internacional en la integración latinoamericana. ¿no? O sea, necesitamos más espacio que el nacional para nuestras democracias, para que, para que sean fuertes. No solo para que sobrevivan, ¿no? Entonces, yo creo que sí que nos inspira eh, eh, el encuentro, y los desencuentros también tuvieron en el encuentro, porque creo que hubieron desencuentros, ¿no? Este, y, y nos inspira para que hoy, eh, eh, digamos, lo, lo que tenemos al frente eh, eh, pueda ser diseñado de una manera eh, más institucional más práctica, ¿no? Eh, que sea, esto siempre es muy difícil en política, por supuesto, pero que sea más irreversible, si se quiere, ¿no? Eh, es verdad que, que luego de la primera ola de, de gobiernos progresistas hemos visto el resurgimiento de, de derechas agresivas, audaces y agresivas, ¿no? El Perú lo sufre actualmente con este bloqueo cotidiano el gobierno de Pedro Castillo y la inoperancia del propio gobierno de Castillo para superarlo. Lo sufrimos, esta presencia, esa derecha agresiva y que no está interesada, por supuesto, en la, en la integración. Pero creo que eh, hay necesidad de ver también eh, qué se hizo mal en esa, primera, en esa primera ola de gobiernos progresistas, qué se puede hacer mejor ahora. no O sea, yo creo que la perspectiva, el triunfo de Petro hace poco, la perspectiva del triunfo de Lula, eh, lo que está haciendo López Obrador en medio de grandes dificultades en México son espaldarazos a este proceso de integración. ¿no? Además, un López Obrador que eh, ha sido claro respecto a la necesidad de CELAC, a la necesidad de que CELAC tenga una estructura, también lo he escuchado a Alberto Fernández hace poco en el mismo sentido, eso me parece fundamental, ¿no? eso ya es algo distinto por el, el carácter eh, más amplio de CELAC en la región y, y por la diferencia que puede ser, que puede exhibir de otros proyectos de integración, hacer institucionalidad, ¿no? Que no, como también ha señalado Mónica, que no regresemos a esa, a esa visión terrible de eh, eh, el abandono del local de UNASUR en, en Quito y de, la, y de la, incluso de la estatua de Néstor Kirchner que sabiamente eh, el presidente de la Argentina la, la retiró y la trajo a, a Buenos Aires, tengo entendido, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, digamos, no repitamos esta idea del bicentenario fallido que tenemos hoy en el Perú, ¿no? Tenemos que recuperar para bien esa historia eh, en su grandeza y en sus pequeñeces, ¿no? Y ver si este nuevo eh, momento de gobiernos progresistas en que yo sí confío que eh, corregirá errores y que tendrá mucho mayor vitalidad. Aparte, este, este cambio geopolítico en el mundo, esta transición geopolítica en el mundo que expresa la guerra de Ucrania, mucho más que una crisis, por supuesto, le va a exigir a la región latinoamericana otras cosas. O sea, no puede repetir a América Latina, eh, eh, digamos el mismo guión de la primera oleada tiene que tener una presencia mucho más protagónica como región en el mundo, en el planeta no eh, porque si no el daño que, que nos puede causar este cambio geopolítico donde eh, los grandes poderes y en particular como vemos Estado tan americanizada y muy agresiva eh, pueden producir en la región bueno, muchas gracias y a su disposición Nicolás, muchísimas gracias por, por las palabras, también por, por ayudarnos a, a interpretar muchas cuestiones. Me quedo con dos momentos que me parece que fueron muy claves. Uno, eh, cuando tú hablabas de procesos de independencia y remarcar esa idea de que son procesos eh, y que los procesos no son en un día, eh, ni en un mes, ni en un año. Posiblemente son construcciones a lo largo del tiempo mucho más complejas que una fecha en particular. Digo, habiendo visto hace muy pocas horas, estuve en el Centro Cultural Kirchner, donde está esa estatua de Néstor Kirchner, que fue sacada brutalmente desde la UNASUR, eh, interpretando que las complejidades son tantas, y posiblemente esa, esa estatua de Néstor Kirchner, el sacarla de ese lugar, ese desarme de la UNASUR, marca la complejidad que tienen los procesos de independencia, que evidentemente son largos, eh, y que a veces las lecturas también son muy complejas a lo largo del tiempo. Y el segundo punto, y que me parece que puede llegar a ser útil como para, si están de acuerdo, poder tener, que puedan tener, tanto Mónica como Nicolás, cinco minutos más para poder cerrar algunas ideas, porque se abrieron otras cuestiones, cada uno mientras que fue hablando, sobre esta idea que plantea Nicolás de anhelo o proyecto de unidad o de integración latinoamericana. Digo, ¿es más un anhelo? ¿es más un proyecto? Digo Porque me parece que ahí puede haber un interesante contrapunto entre los posicionamientos que llevó adelante Mónica con el que llevó adelante Nicolás y que puede servir en cierta medida, si están de acuerdo, para estos cinco minutos para cada uno de cierre. Si te parece, Mónica, podemos eh, escucharte eh, en este encuentro, en este panel número tres. Sí. Eh, bueno, súper interesante las cuestiones que Nicolás ha, ha levantado. Y yo tenía otros comentarios, inclusive, que él plantea en relación a, a la irre, irreversibilidad o no de estos procesos. Yo creo que ese es un gran desafío para pensar a futuro. Pero en relación a anhelos o proyectos, yo diría que las dos cosas están muy interligadas. De repente comienzan, y siempre han comenzado, como un anhelo. Si uno lee los documentos de desde 1811, pasando por 1815 la Carta de Jamaica, y los demás documentos que se producen a lo largo del siglo XIX, eh, eh, vemos los anhelos de integración regional. Y a cada anhelo surge un contra-anhelo. A cada anhelo eh, existe la posibilidad de concretizarlo en un proyecto. Eh, entonces los anhelos son, digamos, eh, desde mi punto de vista, los ejes movilizadores, que nos ayudarán a poder construir los proyectos y los proyectos desde luego tendrán que concretizarse en estrategias y las estrategias obviamente tendrán que tener instrumentos concretos para llevar adelante y lo que tal vez ocurrió con Unasur y con celac estos primeros 15 años del siglo 21 es que tuvimos muchos anhelos por ejemplo de una eh, estrategia suramericana de aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo de los países de UNASUR desde una perspectiva soberana. Esto era un anhelo. Inclusive se llegó a plantear lineamientos de lo que podría ser una estrategia, pero no hubo tiempo para construir los instrumentos concretos que nos llevaran hacia avanzar en una estrategia y en políticas concretas. Entonces, si los anhelos van, no van acompañados de visiones estratégicas y si las visiones estratégicas no se revisten de instrumentos concretos, se quedan en declaraciones que son declaraciones muy interesantes, eh, se, cree, se quedan en el campo de las utopías, que es un primer paso, pero es insuficiente. Yo recuerdo mucho la afirmación del presidente Xi Jinping cuando se refería al proceso de la nueva ruta de la seda ahí por 2013, 2014, en el momento que se plantea, él decía, mira, el mejor plan es aquel que se construye con estrategias y políticas concretas, pero además que es capaz de llevar adelante hasta las últimas consecuencias este proceso de planificación. Y de alguna manera China ha demostrado en la práctica que esta visión de planificación, de visión estratégica con planificación y con instrumentos concretos es un camino que por lo menos a ellos nos ha llevado a en 35, 40 años dejar de ser una economía básicamente campesina y voltada hacia adentro para ser la primera economía del mundo en términos de Producto Interno Bruto desde el 2014, 2015, como señala el Banco Mundial. Entonces creo que aquí hay una cuestión muy importante de pensarla de cara al futuro y la posibilidad de esta nueva onda progresista y sobre todo en esto que eh, Nicolás ha planteado, que, ¿qué es lo que necesitamos para que los proyectos sean cada vez más irreversibles, que no se deshagan como un castillo de naipes, como se deshicieron eh, eh, estos, estos dos proyectos de los cuales estamos hablando, sobre todo UNASUR, eh, en, en el siglo XXI. Y yo pondría otra cosa para la discusión, y con eso cierro, creo que mis cinco minutos, eh, que ya están en, en el límite, que es lo siguiente. Eh, es verdad que eh, durante estos primeros 15 años del siglo XXI, la idea de unidad soberana no era una idea eh, compartida por todos los países del Sur, pero era una idea hegemónica, que fue capaz de arrastrar al Perú de Alan García, que fue capaz de arrastrar a Chile con un gobierno de, de, de derecha, Colombia, en, en, una, en un movimiento mayor continental, y que crearon instituciones importantes como el Instituto de Salud Pública, el ISAX, que tuvo su sede aquí en Río de Janeiro, que hubiera sido importantísimo para enfrentar esta pandemia a nivel continental, por ejemplo, que creó... este el, el Instituto Suramericano de Defensa, que luego se deshizo rápidamente. O sea, ¿Por qué esto se deshizo como un castillo de naipes? De repente lo que nos faltó, y esto para pensarlo a futuro, es que fue un avance desde los gobiernos que no tuvo una capilaridad social. Y cuando digo social, estoy hablando de la sociedad civil, desde organizaciones eh, y asociaciones hasta movimientos populares y movimientos sociales. Y yo creo que la medida en que no hubo esta capilaridad social este proceso se deshizo muy rápidamente con los cambios de color en los gobiernos de, eh, de América Latina. Entonces es una cuestión que nos queda para pensarla de manera muy seria y con un balance eh, muy objetivo de estos primeros 15 años del siglo XXI. Mónica, muchísimas gracias por tus palabras. Eh, Nicolás, te escuchamos con tus conclusiones finales. Ahí Mónica también ha abierto algunos espacios más realmente muy interesantes eh, que sirven para, para desarrollar estos cinco minutos finales. Eh, sí, yo creo que estamos en el momento de la voluntad política, en, en, en la mayor extensión de la palabra. ¿no? Voluntad política como proyecto, Ahora sí, creo que no hay eh, ninguna disculpa posible, ¿no? Aparte, eh, tenemos la experiencia de nuestras independencias, tenemos la experiencia de los anhelos posteriores, tenemos la experiencia de los proyectos que empezaban a ser tales frustrados en los 60s y 70s, tenemos esta primera ola progresista. Entonces... Yo creo que la voluntad política tiene elementos para proseguir, ¿no? O sea, no estamos en el desierto, eso es importante, ¿no? Hay avances que hay que retomar y hay que reimaginar eh, formas de dotarnos de una mayor fuerza política. Tiene mucha razón Mónica cuando habla de que la bandera de la integración tiene que convertirse en América Latina en una bandera de lucha popular no eso es yo creo fundamental y es difícil es difícil porque eh, nuestros pueblos sufren para empezar hoy eh, con la pandemia y con la guerra y la inflación el embate del hambre el embate del desempleo de la informalidad digamos lo que más lo que menos aún en américa latina es trabajo eh, trabajo decente en este momento trabajo digno eh, como dicen mejor entonces es difícil eh, poner eh, esa reivindicación en juego, pero creo que hay que hacerlo ¿no? y me parece también que eh, eh, hay que avanzar como ya dicen, repito varios de nuestros gobernantes, hay que avanzar en darle eh, bases firmes, institucionales eh, mecanismos concretos a estos esfuerzos de integración y yo creo que todos los ojos se ponen en CELAC ¿no? yo creo que eh, ese LAC a quien corresponde las banderas de integración en nuestra América, como decía María ti en nuestra América, como eh, en el planeta, porque nosotros, es, es urgente que seamos jugador planetario, o sea, no es eh, un tema de recomendaciones, no, es un tema de ambulancia para América Latina, ser jugador planetario, eh, necesitamos. Entonces, es para adentro, en nuestra América, y es hacia, hacia el, el global, hacia el conjunto del planeta, eh, porque nadie va a defender nuestros intereses si no somos nosotros, América Latina, organizada como tal. ¿no? Y bueno, yo quiero finalizar eh, agradeciendo a Claxo, que entiendo ha, ha hecho esto con eh, eh, CELAC, con ¿no? y eh, entiendo también con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, eh, quiero agradecerte, Mónica, por haber eh, compartido esta mesa contigo y también a ti, Gustavo, por la, la moderación. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Este, gracias, eh, Nicolás Lynch. Gracias, Mónica Bruckman. Eh, realmente ha sido un placer eh, poder cerrar con... Este panel, el panel número 3, el proyecto de Guayaquil frente a los desafíos de la integración en el siglo XXI latinoamericano y caribeño, de estos 200 años del encuentro de Guayaquil, con la posibilidad de pensar, reflexionaba mientras los escuchaba, gracias en serio Mónica y Nicolás por ayudarnos a transitar, armar un mapa regional también de algunas de las cuestiones que suceden, pero también pensaba en relación a lo que decían, la necesidad de estos aprendizajes fundamentales, eh, anclajes necesarios de esos aprendizajes, porque a 200 años de ese encuentro, eh, ver cómo podemos hacer una construcción de integración para que esos anhelos se transformen en proyectos, esos proyectos en acciones, más irreversibles eh, y que permiten realmente concretar esta construcción eh, de integración, pero sobre todo de sociedades eh, menos desiguales, digo, teniendo en cuenta que vivimos en, en la región más desigual del planeta. Así que muchísimas gracias a CELAC, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, y a Claxo, del que formo parte, por llevar adelante este evento que nos permite reflexionar y ojalá, que las resonancias de lo hablado aquí sirva también para que en esa unión que hacen muchas de estas organizaciones, pero Claxo en particular, pensando desde la academia, pero también con los movimientos sociales y con los decisores de políticas públicas, pensar en políticas que realmente permitan profundizar y modificar las cosas necesarias para pensar en esa integración. Eh, nos despedimos y muchísimas gracias por acompañarnos en este panel número 3. Chau, hasta muchas la gracias. Próxima. Saludos gracias. a todos. Saludo, un gran abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego, gracias.